así reluciente ¿Y ¿A dónde me pongo? ¿Cuál es mi marca? Ahí en el cuadrito, entonces ahí te vas a, a, a, a ya aquí está la cámara hermano está Mikey, así de un lado así como, como el opening de un programa así, este, saludo continuos, ok? Scorpión, tu comedia está chingona, pero tu nombre no te va güey con esa jeta deberías llamarte de escroto dorado, neta, uy, uy, a ver güey alguien que se hace llamar Chuyín Perrín no se puede decir así pendejadas primero ponte de perrito y después cuando termines de divertirte vienes y ¿va? ¿Qué tan difícil es para ti estar en un cuarto lleno de comediantes? yo siempre estoy sonriendo siempre estoy diciendo alguna cosa y lo remato con, pues, con una cosa que pues, de, de, de felicidad, de alegría entonces ahí estuvo el, el meollo del asunto no, no sigue descansando si quieres <risa> en el de. Te quieras que te hagas tu problema. Cada quien me agarra calorcito donde quiere. <risa> ¡Hola! Los a su oh dios, el escorpión dorado. ¡Así es! ¡La deidad de internet va a estar hoy! ¡En Noches con platamito ja! <risa> ja en los estuche! Déjame ver los derechitos, quiero ver que no esté muy bien. Sí, Ahora bien. sí, vamos a divertir, muchachos, ¿ok? Si sí, sí, bajamos sí. celulares. Sí, Venga, aquí venimos, fuertes aplausos. Eh, en 6, 5, 4, 3, 2, aplausos. Tengo que enseñar algo. Comiliar. Abnegadas. Exacto. Ok. Uh, ahí. Entonces, hola, yo soy Alexis de Anda. Hola, soy un escorpión dorado. Yo soy Michelle Rodríguez. Nosotros salimos en LOL de Amazon Prime. Yo gané. Cállate. Yo perdí la primera. Casi ni salgo no Yo no hice si no, nada No eres co-conductor Ah, sí Quiero hacer las cosas Ya vamos A ver, dale ¿Cómo han sido estos 10 años de evolución del Descorpión Dorado? Pues ha sido lleno de, de aprendizaje para todos los que se han topado conmigo Empezando por ti Se, se te ocurra acosarme, ¿eh? Vas a ver. No te estoy acosando, yo no soy chismoso. Grabando en 5, 4, 3, 2. continuamos con este trío de comediantes, Escorpión Dorado, Alexis y Michelle y ahora sí estamos listos para embarrarnos en esto que se llama Bancastigo. Michelle Ay, y el Escorpión Dorado que se enfrentan Ay, contra nervios. el equipo de Alexis y Platanito Valderrama. ¡Los ganadores! ¡Y ¡Eso! ¡Chico, Estamos aquí en Estrella TV porque me voy a entrevistar un güey con cabeza de cotonete Qué ¿Cuál fue una de tus motivaciones más grandes para continuar en este show y seguir hasta la final? Demostrar que todo me pellizcan las patas, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, pues tengo que demostrarlo una y otra vez porque todo el mundo quiere pegarle al rey, todo el mundo quiere pegarle al dios y nadie puede. Hola, yo soy Alexis de Anda. Soy sus de escorpión dorado. Y yo soy Michelle Rodríguez. Y nosotros salimos en LOL de Amazon Prime. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Dónde? ¡No ¡No Nada. <risa> no. Máscara fea. Más uh, qué culero. ¿Es tu invitado no? No, no, no, no. Tranquilo, ya. ya. ¡Oh, pinche madre, qué te pasa, pendejo? la verdad, güey. ¡Pinche payaso! no, no, ¿Qué no, Tranquilo. no, ¿Qué no, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, el de lentes. ay mira, mira, mira. no, no, eh, no, no, ¡Ay! no, no hey, padre, eh, eh, que, y, ¡Mira! ¡Mira! no, no, no, no, y se, se me rompió sin querer. Chinges. Sí! <risa> <risa> no, sí. Pero... Vas me... a mojar al productor, <risa> Vas a mojarlo la cámara. Y sí, no manches. <risa> ven acá. ¿Qué te pasa? una ¿eh? chuponcita. Ándale, güey, No te quites. <risa> ¡Ah! <risa> No, bueno, te molesto con el tubo. Bueno, Eso, que se pepene bien, mamada, Sí, porque, sí, porque, porque luego suelen soltarse ahí. Sí, y entonces. tres puntos que le días al platadito. Eh, payaso, este. ¡Pay, pulei! ¡Ay! ¡Ah! <risa> Ustedes que saben la, la respuesta la vez, correcta. La sí, la respuesta. Ah. O sea, dicen 25.6 de ancho por 6.2 de alto. Entonces, Ay. que pasen las hieleras. Ay. Desnudos, ya sé qué es que no es... mira la lente que tengo aquí. ¿Eh? ¿Qué te pasa, güey? Es, esa es mi hermana, güey. No sé cómo no. No, sí, no es, nada no, se parece de la cara del cuerpo, pero no. Saluda a su amigo, el banana Justo. Y aquí está su amigo, el escorpión dorado, que siempre el pinche blanco me está hablando para que le suba su pinche rating y le den más likes. Lo pones en la cara el alacrán. Fue lo que le dijo un güey <tose> <wey> para tomar su selfie a otro amigo. El video se ha hecho viral. Y pues el alacrán que creen, se le metió bajo del pantalón y le picó ¡Dos huevos! ¡Los huevos todos ya no son los preferidos para hacer un reto en las redes! No, no, no, no, no ¡Para, cámara, cámara! ¡No madre! ¿Dónde es? ¿Tú qué, pendejo? ¡Déjame, ¡Traes sí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 tenía diez. Oh, no. 10 10 kilómetros con oh, este aplauso en 5 minutos ya lo entendí yo profesor si bueno nos vamos por copa mundial sí, sí. copa mundial muy bien copa entonces que entren en las geleras No me toques. Perdón, me emocioné. la No, es ¿Eh? tenemos, tenemos un video que se hizo súper viral, pero ya hicimos las pases porque sí había ahí medio renecilla. Vamos a recordar lo que me hiciste. A ver, imágenes. Sí. No, nada más vamos a recordarlo a tú y yo. Ver. Tres formas guarras ah, decir tuve sexo. ¡Ah, no. el ah, con... amor! Eh, ¡Agarré los puñaladas! eres bien inteligente! ¡Te vas a ver de suficidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡A! ¡A! No verdes. ¡Ah, Michelle Rodríguez, Alex! Y Alejandra Guzmán. ¡Muy sí. Hay cosas de las que te disfrazarías para un fantasma. ¡Ay, me va mal! Este de Robin. Y de Superman. Ahora vamos con el escorpión y con Michelle. El, el escorpión el, el es… Ah, ah, ah, Esta está papita, mira, escorpión. Los ganadores son Michelle y el escorpión dorado. Ah, ah, ah, <risa> ¡Esto fue Van Castigos! ¡Muchas gracias al Escorpión Dorado!